El concurso se realiza desde el año 2006 para contribuir al aporte, al desarrollo del país que como universidad queremos hacer. El trabajo consiste fundamentalmente en analizar un problema y desarrollar una solución a ese problema desde el lado de una política pública.